Pero hoy, viernes 21 de febrero, como decíamos al inicio del informativo, la actualidad está marcada por lo que está pasando en Molina de Aragón. Desde primera hora de la mañana, más de 200 tractores han tomado la carretera, la Nacional 211, para llegar hasta Molina de Aragón. Miles de personas han querido reivindicar y decir alto y claro, que ya no pueden más, que piden soluciones para que los agricultores y ganaderos no tengan que terminar con su trabajo y no tengan que terminar diciendo adiós. Allí, muy pendiente de todo lo que ha ocurrido a lo largo de esta jornada reivindicativa de Tractorada, ha estado nuestro compañero Óscar Gil. Bolívar Aragón se suma a reivindicaciones que se están desarrollando por toda España con una histórica Tractorada como nunca se había visto en esta comarca. Mañana reivindicativa la que ha tenido lugar hoy en Molina de Aragón. Más de un millar de personas han acudido a la convocatoria de agricultores y ganaderos de esta comarca para decir basta ya. Y lo han querido hacer de una manera muy especial, citándose en el polígono de Los Tobares. Allí los organizadores han agradecido que se hayan sumado agricultores y ganaderos de Teruel, Soria y Aragón. Lo que queremos aquí expresar hoy aquí en todas las manifestaciones eh, que se están dando a cabo en, en España es que al agricultor le paguen un precio justo y al ganadero le paguen un precio justo. Y, y que, lo único que con uni, el único dinero que nos puede quedar algo limpio, que es que no queda nada de limpio, es la PAC, que no nos la recorten. Porque si zonas como esta, despoblada, ...nos recortan la PAG y los precios no son justos... ...los pueblos y pequeñas comarcas... ...no a nivel de aquí de la provincia de Guadalajara... ...que estamos aquí, sino a nivel nacional... ...desaparecen en toda España. Además, a Paja SAJA, COAG y UPA... ...también se han sumado a esta reivindicación... ...una reivindicación más de un sector... ...al que los problemas nos sobrepasan... ...y que parten de uno básico. Llevamos con unos precios... ...la venta de los productos del agricultor y del ganadero... ...de hace más de 20 años... ...cuando los costos de producción se han multiplicado por mucho... ...y claro, pues ya llega un momento que cuando no se aguanta... ...cuando el campo explota como tú decías... ...es porque está cargado de razón... ...y ese es el motivo por el que estamos aquí... ...para decir basta ya... ...no puede ser seguir con unos precios... ...tan bajos como tienen los productos del campo... ...y luego cuando vas al mercado donde sea... ...y se han multiplicado por 10". Ya estuvieron en Toledo... ...pero esta vez han querido desplazarse hasta Molina... ...en el corazón de la denominada España despoblada... ...para poner en valor... ...la importancia de un sector que fija población... ...y que es fundamental... ...para que los pueblos no tengan que terminar echando el cierre... ...además al gobierno le piden menos promesas y más soluciones. "...que el gobierno bueno, haga medidas... ...medidas directas a los agricultores una rebaja en el precio del gasoil, eh, una, una rebaja en los en los, en los IVA de los, de los productos que utilizamos, es decir, que hay medidas las cuotas de la seguridad social, eh, menos hablar de, de, de humo, porque al final es humo, y bueno, que valemos a cosas concretas, que sí hay cosas, que sí, y además en este momento que estamos ahora mismo en, una, en un pacto, una reforma de la, de la, de la política agraria común, se está hablando de un presupuesto, España no tiene una política que, que va a pasar, no sabe qué va a presentar, no sabe qué hacer, ahí está que sí, que no quieren que se baje el presupuesto, que no se baje el presupuesto, pero, pero no dice nada más, ¿no? no hay un proyecto de política en España, política al área en España ahora mismo, entonces bueno, pues tenemos que, re, que reivindicarnos y si no, de aquí a unos años, ¿eh? estas zonas se mueren totalmente, no queda nadie, porque esto no hay quien lo aguante. Desde allí se ha producido la que sin duda es la imagen de esta jornada reivindicativa. Más de 200 tractores han tomado la carretera nacional 211 hasta llegar a Molina. La comitiva, dirigida por un burro y un carnero y una pancarta con el lema agricultores y ganaderos al límite, ha tomado literalmente hablando la capital del señorío y se han oído consignas para reivindicar el papel del sector primario. ¡Apoya al campo! Gente de todas las edades han querido con este acto concentrarse finalmente en la Plaza de San Francisco y repasar las que consideran son sus 10 prioridades, 10 reivindicaciones que parten sí de la necesidad de luchar por precios justos y que también piden la subida de los costes de producción, denuncian recortes en las ayudas y piden que se les empiece a valorar como se debe.